Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz lunes, iniciamos nuestra semana, bendecidos por el Señor, este nuevo año que estamos viviendo, que el Señor confía en nuestras manos, Él pone en nuestras manos un nuevo año, así que con toda la buena voluntad, con la bendición de Dios, pongámonos en la presencia de Dios, tal vez muchos también tendrán que ir a sus jornadas laborales, vamos a darle gracias a Dios, hemos pasado un fin de semana en familia, bendito sea el Señor compartiendo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y ahora retomamos, retomamos la semana laboral. Pongámonos en la presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy lunes vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él contestó sin reservas. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿Quién eres? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz del que grita en el desierto. Allá en el camino del Señor, como dijo el profeta de Isaías. Entre los enviados había fariseos. Le preguntaron, entonces, ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua en medio de ustedes, hay uno que no conocen, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, mis queridos hermanos, comenzamos este año preguntando, ¿Quién eres? Le preguntan a Juan, ¿Quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Elías? ¿El profeta? Y él tiene claro quién es. Yo no soy, soy la voz del que clama en el desierto. Me parece bien interesante, queridos hermanos, que al iniciar este año aparezca la pregunta, ¿Quién eres? Si queremos perseverar en nuestras metas, en nuestros proyectos, tenemos que saber qué queremos, qué tenemos, quién soy yo, para dónde voy. Nuestra meta es el cielo. Y el Señor pone en nuestras manos este nuevo año para que avancemos hacia el cielo. Gracias, Señor, por este día que nos das, por este nuevo año que iniciamos. Lo iniciamos en tu santa presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.